Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Referentes. Hoy tengo el privilegio de tener a un director que puede llegar a ser mi socio y que en sus tantas historias me invitó a conocer a los hermanos Cartagena que fue parte del día que murió el silencio, pero que por un atraco se encontró con tres estafadores en Senaquina sin olvidarse de escribir postales pues pues a Copacabana. Es por eso que está con nosotros un hombre lleno de corazón de dragón con ustedes, el cineasta boliviano Pablo Agassi. ¿Qué tal, Paolo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto de estar acá. Bueno, queríamos tenerte en el programa. Ya hace tiempo que estábamos haciendo las gestiones y ahora se ha dado el gran día. Hemos hecho más o menos una rememoranza de... Del trabajo extraordinario que has realizado en nuestro país Muy original la forma de contar <ríe> las películas Gracias, estamos con todo el trabajo de la producción, por supuesto Y nosotros contentos de tenerte aquí en el programa Queremos retroceder un poquito para que nuestra audiencia también conozca Parte de lo que es Paulo Agassi cómo era de niño, en su juventud, en su infancia ¿Qué te parece si nos vas contando eh, dónde naciste? Bueno... Eh, de niño ya era bastante jodido, ¿no? Entonces, uh, lo que resultó después <risa> es una uh, especie de consecuencia, era muy rebelde. Nací en un pueblito muy chiquito, al norte de Italia. Eh, mis papás eran gente muy humilde, eran agricultores, así que nací en el campo. ...y hasta mis eh, 12, 13 años viví en ese pueblito... ...luego me transferí es? a la ciudad, Cremona... ...también al norte de Italia, cerca de Milán... ...para me, hacer mis estudios secundarios... ...porque obviamente en el pueblito había solamente la escuela. ¿Qué se llamaba el pueblito? Motta Baluffi? Ah, mira, qué lindo. Entonces, era un pueblito muy chiquito... Eh, no había nada de interesante en el pueblo, Era un, habrá habido mil habitantes y sigue siendo más o menos del mismo tamaño, pero tenía algo que recuerdo con nostalgia, sobre todo en el verano, porque estaba muy cerca a lo que es el río más importante de Italia, que es el río Po. Yeah. Entonces, tengo esa fascinación por los ríos, porque tengo esa cultura, porque en el verano, obviamente, con mis amigos, primero iba con mi hermana mayor que yo, me llevaba, en bicicleta íbamos a hacer los dos kilómetros que... Eh, faltaban para estar a la orilla del río yeah. y ahí eso es lo que me ha marcado muchísimo ¿no? esperaba que viniera el verano para, para librar además <coughs> había eh, la casa donde vivíamos teníamos un, eh, un era campo obviamente porque era un poco o afuera sea, del pueblo entonces teníamos un viñedo y al final del viñedo había ...un torrentillo, muy chequeno... ...entonces ya íbamos con... ...tenía una barquita, íbamos, pescábamos... ...es decir, la vida típica del pueblo... ...claro, pero del de un pueblo... pueblo de Italia, ¿no?... ...o sea, pero no, sí, no cualquier pueblo... ...sí, evidentemente, ¿no?... ...es decir, es muy, muy diferente de acá... ...y... ...pero, sin embargo, recuerdo justamente eso, ¿no?... Claro. ...la vida silvestre, los animales... Teníamos desde, desde chiquito, hay un acercamiento a lo que son los animales, ¿no? Las claro. vacas, los caballos, okay. las, las gallinas, los conejos. Acá tengo una, una pequeña cicatriz en mi dedo. Ya. cuando era chiquito iba a molestar el conejo para hacerlo así que estaba en su jaula una cosa así hasta que el conejo un día ¡Tac! se emputó y ¡zas! se me echó y mira sigue habiendo la, la... ese es el, la, el la, recuerdo la, pues, la relación con los animales no la relación con los animales Típico Paolo, del pueblo sí ¿recuerdas la primera vez que fuiste a ver una película? sí tengo dos momentos todos los recuerdos de, del cine en el pueblito teníamos una pequeña sala de cine que era de la parroquia, ya era parte de la parroquia, entonces veíamos eh, cine proyectado en pantalla, obviamente grande, en 16 milímetros, pero claro, era un tipo de cine eh, apto, para, la, ...para el oratorio, para la, la iglesia, ¿no?... ...entonces eh, no había problema de menores... La, ...pero vi muchas películas, yo recuerdo en especial... ...unas películas de un dúo de actores norteamericanos... ...Jerry Lewis y Dean Martin... ...y era yeah. comedia y me recuerdo eso... ...sin embargo mi pasión era para las películas del oeste... Ah, mira, los ...me fascinaba, Western, digamos, o sea, ¿no? los westerns, me fascinaban... ...esa película, de hecho cuando fui a vivir a la ciudad la primera vez que vi una película en CinemaScope, en una sala ah, grande, con prof... un sonido, ya una, pro, una proyección profesional, era una película del oeste. Tambores lejanos ah, se ¿no? llamaba, y me acuerdo el título. Eres porque... mucho del plano americano entonces, ¿te gusta? Sí, me, me, ese me, me encantaba. Pero eran <risas> las películas del oeste donde habían los pies rojas. Me, me gustaba ah, mucho yeah. esa cosa, ¿no? Entonces, um, y todavía hasta ahora me gusta ese tipo de. Qué cine. Lindo. De hecho, hay una película boliviana. Eh, que me gusta, eh, cruceña, que es sobre un, creo que se llama, eh, no me acuerdo cómo se llama, hizo en Santa Cruz de hace dos o tres años, yeah. que es justamente la historia de, mm, el, mueven una manada de vacas de un lugar a otro, se llama Santa no la recuerdo. No me recuerdo. Tampoco. Así, pero eh, así, entonces me pareció una cosa extraordinaria ver una película boliviana que intenta incursionar en el género del oeste. ¿no? Bueno, tengo entendido que quería ser cantante de rock, Paolo. Ah, sí. Cuando ¿Cuál era tu influencia musical? Bueno... Eh, el Rock, justamente, era la época de los eh, Beatles, de los ah, Rolling Stones, era ese tipo de cine, de música y, y sí me gustaba mucho, pero claro, eh, ya en la edad de la adolescencia, cuando uno empieza a cambiar la voz, ya vivía en la ciudad eh, me di cuenta, porque era bien realista también en esa época, me di cuenta que era muy de, cantaba muy desafinado. Entonces no había ninguna, o sea, la más mínima posibilidad. En un mundo paralelo podríamos haber visto un Pablo Agassi de cabello largo, con no, su Los pocos poco que habrían quedado. Entonces eh, abandoné la idea esta... Muy, muy temprano. Entonces, como era la otra pasión, era el cine, entonces estaba eh, seguro a partir de los 13 años que quería ser director de cine. Uh -huh. Sin embargo, mis padres me obligaron a estudiar porque en esa época era así. Uh -huh. Es decir, el, eh, no era mucho la gente del campo que tenía la posibilidad de ir a la ciudad a uh -huh. estudiar, entonces ir a la universidad, etc. Muchos se quedaban ahí. ...se quedaban ahí, empezaban a trabajar, hay que pensar... ...estamos hablando de una Italia del posguerra... Claro. Eh, ...Italia que obviamente perdió la guerra... Eh, ...problema con los alemanes... ...era un país destruido porque cuando los alemanes... ...se retiraron de Italia porque eh, Italia los separó... ...ya no eran socios en la guerra... ...mi socio... Eh, ...entonces los alemanes a retirar a sus tropas de Italia... hicieron barbaridades... ...porque además estaban bombardeados... ...por los aliados norteamericanos... ...entonces un una uh -huh. país destruido... ...que necesitaba reconstruirse... Sí. ...no conocí yo, pero mi hermana... ...que mayor que yo, que vivió eso... ...recuerdo que me contaba mis papás también... ...entonces eh, era un país complicado... ...muy complicado y entonces la gente que tenía la posibilidad de estudiar ir a la secundaria después a la universidad eran, eran pocos normalmente era gente de ciudad porque justamente uno del campo tenía que eh, pensar a cómo vivir en la ciudad, alimentarse en la ciudad, es decir, todos los gastos de trasladarse ¿no? uh -huh. entonces eh, eh, tuve que eh, aceptar de mala gana lo que mis papás pensaban que era lo, lo mejor, mejor para ti, el futuro. ¿no? ¿Y qué era lo mejor para ti? ¿Estudiar economía, ciencias políticas? Era, era estudiar cine. De hecho, eh, cuando yo me independicé, lo hice muy, muy joven, eh, al, al salir bachiller, me escribí a la universidad, pero... Eh, ...en Italia estaba obligatorio hacer dos años de servicio militar. Entonces, yo digo, si primero eh, termino la universidad, salgo profesional de la universidad... ...con una edad ya bastante madura, iba a ser más complicado adaptarse al... ...servicio militar, entonces eh, preferí interrumpir la universidad... ...hacer el servicio militar dos años... ...y luego al volver me busqué un trabajo... ...y trabajaba de día y estudiaba de noche. ¿Qué estudiabas ahí? Ahí estudiabas... Ciencias eh, Economía y ciencias políticas. Política y Ciencias Económicas y Política... ...pero ahí y, y fui a estudiar a Milán... ...porque en la ciudad, eh, mi ciudad donde vivía, uh -huh. que era Carremona... ...era una ciudad pequeña, no tenía universidad... ...entonces tuve que ir a Milán... ...entonces me establecí ya. en Milán... ...y fue independiente porque trabajaba, repito, de día... ...tuve mucha suerte en ese sentido... ¿En qué trabajabas? Y era oficina, oficinista de una empresa multinacional... ...muy grande, la 3M... Ah, ya, claro... Y, y bueno, entonces, y además con un futuro... ...porque la 3M llegó a, a Italia, creó sus eh, oficinas y sus eh, fábricas eh, relativamente en, recién en esa época. Entonces tuve una posibilidad de una carrera administrativa muy importante. Pero de noche, en vez de ir a la universidad, alternaba, me iba a una escuela de cine que había en Milán, que descubrí que había. Ah, qué lindo. Y que, y que ahí me cambió, me cambió la vida porque hasta políticamente me cambió. Por ejemplo, el servicio militar, que para mí ha sido una experiencia muy importante los dos años de colegio militar, porque ahí había la posibilidad de hacer el colegio militar. Dos años, si me gustaba, podía quedarme y hacer una carrera eh, militar, o pero si, te, si no quería más, ha terminado los dos años obligatorio, estaba libre. ¿no? tranquilo Entonces me cambió mucho el carácter, la experiencia militar, y la escuela de cine me cambió. El, mi visión de la vida, del mundo, de todo, ¿no? Entonces, hasta políticamente ha sido una, un referente que sigue claro. hasta ahora muy importante. Pablo, si bien la cultura europea tiene distinta visión al cine, tus padres, ¿cómo tomaron la decisión de que tú te dediques al cine? Porque estabas haciéndolo paralelamente, pero tengo entendido que siempre los papás están ahí al pendiente, ¿no? Sí, pero el hecho que yo ya trabajaba, ...y, un, y un, uh, un cargo bastante importante en esa empresa... ...entonces tenía asegurado mi independencia económica... Claro. ...entonces automáticamente mis padres, inteligentemente... ...dejaron que yo me encaminara en, en algo que me gustaba... ...en ese sentido fueron muy... ...ellos cumplieron con mm -hmm. lo suyo... Ya tenía un, un, un puesto importante, repito, entonces para ello ya lo que decidí hacer a partir era de ese momento era, era independiente. Lo mismo cuando decidí venir a Bolivia ...que Dame, pero es otra. Vamos es a contar ahí un ratito, por favor. <risa> ¿Recuerdas las aulas de tus primeras clases en el Instituto Superior de Cinematografía? Um, um, mira, sí. Mira, que no. Eh, físicamente pensando ahora, nunca me había puesto a pensar. ¿Qué tenía o qué te llamaba la atención del instituto? Por ejemplo, yo estudié en diaconía en ya, Santa Cruz, la claro. Escuela de Cine y Televisión. Conozco. Y tengo muy, muy, muy bien grabado lo, lo eh, la entrada pero sobre todo las gradas de ladrillo donde ponían las fotos de todos los que salían eh, ya egresados y cuando yo entraba el primer semestre me gustaba y decía aquí va a estar mi fotografía no pero de mira más enfocado a la televisión Bueno, ¿no? evidentemente no en las aulas recuerdo las fotografías de actores, actrices, ¿No? <risa> eso, <risa> sí, eso ¿no? <risa> recuerdo pero antes que nada recuerdo una pantalla que había al fondo de la, del, del aula donde se proyectaban las películas, claro. eso recuerdo. Pero curiosamente, el resto es un, un recuerdo muy, muy, muy, muy así, enfocado. ¿Qué tipos de historias querías contar cuando recién entras? ¿no? El, tu ópera prima, como, como lo llamamos nosotros. Mira, eh, no había una, una idea, porque... Eh, es decir, durante el, el, los... ...tres o cuatro años que frecuenté la escuela... ...yo trabajaba de día... ...entonces no había el problema de decir... ...cuando termina, ¿qué voy a hacer? Cuando terminó, sí, tomé la decisión... ...y ahora, ¿qué voy a hacer? Porque cuando terminé la escuela... Eh, ya saliste que, con tu título... Eh, salí con mi título y ahí era ya la decisión... ...y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a seguir mi camino en, eh, de oficinista... ...ya yeah, y... ...o okay. qué... ...pero eh, en Milán no se hacía cine... La, ...la capital del cine en Italia sigue siendo Roma... cinecita yeah. ...entonces... Eh, ...para hacer cine era bastante complicado... ...porque una vez más tenía que... ...romper con mi vida hasta ese momento... ...y trasladarme a Roma... ...buscar otro trabajo, de qué voy a vivir... ...entonces frente a esa disyuntiva... ...que me la propuse... Decidí eh, algo, algo radical, eh, pedí a la, a la empresa donde trabajaba un año sabático y decidí venirme a... ...Latinoamérica... ...yo había estado unos dos años antes... ...había conocido México... Uh -huh. ...me había gustado mucho... ...y quería conocer más de, la cultura, de las culturas precolombinas... ...entonces decidí... Um, um, uh, ...venir a Latinoamérica... ...quería conocer... Uh, ...Perú, Machu Picchu... ...y luego... ...subir por tierra... ...claro, como tomé un año sabático... Uh -huh. ...subir por tierra con mi mochila... ...hasta México... ...pero un, uh, un, uh, un amigo... Eh, de, la, de, la, de la universidad, y era un eh, cambita, que me dijo, si tú vas a Perú, tienes que conocer Bolivia, es ahí a dos pasos, Cusco, siempre, siempre a dos pasos, a la vueltita, eh, <risa> eso es típico. Entonces me dice, si estás en Cusco, eh, tienes que pasar por La Paz. Y además conocí a es, otro... Eso fue en 1975, si 75, no me equivoco. Exactamente. ¿Sí? ...y ahí además conocí a un boliviano, otro pintor, eh, Pedro Portugal... ...que falleció ya lamentablemente, que casado con una pintora francesa... ...que hacía eh, un ping-pong entre su actividad, eh, eh, Francia e Italia... ...y él tenía un centro cultural de eh, promoción, digamos, latinoamericano... ...de la cultura latinoamericana, y él me dice, mira... Si vas a, a Bolivia, en La Paz tengo unos amigos, cineastas, que sé que han terminado de hacer una película, Pueblo Chico. Entonces yo quisiera organizar un festival de cine latinoamericano y quisiera invitar eh, a esa película. Entonces, si tú llegas a La Paz, contacta a esta gente. Pero antes, eso es lo más importante. En la universidad estaba de moda el nuevo cine latinoamericano. En la universidad y en la escuela, obviamente, ¿no? Era ah. muy conocido. Y obviamente entre los directores más importantes estaba Jorge Sánchez. Ah, mira. Entonces se proyectaba en 16 milímetros en las universidades, circulaba mucho, había un... Eh, un una, buen flujo, digamos, de películas. Sí, había una onda eh, izquierdista, además. Bolivia, wow. ¿qué era Bolivia? La Bolivia era un país donde había muerto el Che Guevara. Esa era la síntesis de todo. De lo que, que ustedes conocían. conocían Cómo se veía Bolivia allá en el exterior. Así, era donde había muerto el Che Guevara. Uh -huh. Y, y, y bueno, y vi las películas, vi Aguarmalcu y vi el coraje del pueblo. Y me, me impactó muchísimo ese tipo. Me encantó vale, el, el paisaje. La... el nuevo cine latinoamericano Ay. me impactó mucho. Pero sí, el paisaje también, pero fundamentalmente es el... ...el enfoque político que se hacía de este nuevo cine latinoamericano... Ah, ...un cuestionamiento social, un cuestionamiento político... ...entonces venía, eh, llegué a, a Bolivia con ese bagaje, digamos... ...de conocimiento mínimo, obviamente, claro. de lo que era Bolivia... ...y lo que era el cine, ¿no? Te voy a dejar una pregunta, querido Paolo... ...para que después de la pausa volvamos y no, me la respondas, por favor... Eh, ¿Qué tradición has adoptado boliviana y que ahora está muy arraigada en ti? ¿Te parece? La piensa por favor, nos vamos a una pausa, está con nosotros el cineasta destacado de nuestro país, quien ha hecho un sinnúmero de películas y que estoy seguro muchos de nosotros los bolivianos, por lo menos hemos visto un par de ellas. Pausa y volvemos con mucho más de referentes. Con nosotros, Paolo Agassi. Gracias por su preferencia, nosotros continuamos con más, estoy seguro que están disfrutando esta extraordinaria entrevista con Paolo Agassi, cineasta, quien ya vive muchos años en nuestro país y que tiene en su haber una gran cantidad de películas exitosas que han sido filmadas, grabadas en nuestro territorio nacional. Querido Paolo, te decía, ¿cuál es la tradición más arraigada que tienes tú, boliviana, y que sin duda ya es parte de, y que, y que aflora tu ser? Mira, no sé, no podría responderse, responderte específicamente sobre una. La, la, la cosa que te puedo decir es que soy muy colla. Yo soy, eh, eh, eh, eh, aunque desde el comienzo he conocido Bolivia, sí, pero yo definitivamente soy paseño. Y todo lo que es paseño es parte de mi manera de, de ver, tal vez hasta de comportarme, no lo sé. Eh, me gusta mucho Bolivia, conozco muchos rincones de Bolivia. He vivido por época no muy larga en diferentes ciudades, sobre todo cuando trabajaba en televisión. 18 años en televisión sí. no es poca cosa. Entonces he vivido en Santa Cruz, he vivido en Cochabamba, he viajado mucho, en Sucre inclusive. ¡Qué linda! Pero eh, la paz te atrapa. Con toda te su humildad. Es muy difícil salir de, de La Paz por ejemplo, a veces me pregunto, me mido la presión, y si es un poco alta, dice, pucha carajo, vivir en la altura es medio complicado. <risa> pero pienso dónde poder, y no. Y no hay, no, no soy, hay otra que, bien, que acoge. Bien colla, en sí. ese sentido, ¿no? Con todo lo que significa eso, po incluyendo la comida. El italiano Paolo Agassi es bien colla, podríamos titularlo. ¿no? Definitivamente. <risa> Querido Paolo, porque cada filme tiene un recuerdo, y queremos que nos hables de cada uno de los films que son parte de ti. Y y que nos van a ayudar sobre todo a nuestra audiencia a rememorar lindos momentos porque el, el cine es eso también disfrutar no solamente una película sino también ser parte de esas historias que ustedes quieren contar a través de la pantalla grande. Vamos a ver la siguiente imagen por favor y vamos detallando por favor adelante. Quiero, viajar sin fin. Quiero tener un amigo leal como si fuera mi mismo ser el brillo, el vito y el camión cada vez nos estimamos más, por eso canto a la amistad, por eso yo soy feliz. Como quisiera vivir feliz, como quisiera viajar sin fin, quiero tener un amigo leal, como si fuera mi mismo ser, el brillo, el vito. Y mi socio, una película que sin duda ha sido parte de la historia cinematográfica de nuestro país y un referente para que muchas generaciones pues también eh, agarren sus miradas y puedan tener esa perspectiva de que se puede hacer un cine de calidad en nuestro país. Filmada en 1983, protagonizada por David Santalla como Vito y Gerardo Suárez como Brillo. ¿Qué experiencia te trae, querido Paolo, arriesgarte a hacer una película en esa época? Se filmó en el 81 uh -huh. y se estrenó en el 82. Ah. 82. Um, obviamente es... Saliditos eh, de, después de las dictaduras, ¿no? Exactamente. Justamente fue una forma de salir de eh, todo lo que significó la dictadura de García Mesa, ese rodaje. Pero eh, antes de, de, de esto, yo quisiera eh, recordar mi primera experiencia cinematográfica en Bolivia fue Chuquiago, porque era Cierto. el director, eh, era asistente de dirección de Antonio Guino y, eh, y después también eh, participé a la elaboración del, del guión, eh, no hablaba casi nada de español, pero igual participaba y, eh, y también la edición, parte de la edición fue... Eso me enseñó todo, yo tengo dos maestros, aparte mis... Eh, pro, eh, ...profesores de la escuela de cine... En la, ...en la realidad, en mi actividad cinematográfica... ...tengo dos maestros... ...Antonio Eguino... ...y eh, Oscar Soria... ...aquí no está Oscar Soria... Ver, ...pero Antonio Guino evidentemente está... ...está un montón de gente... ...está Santalla muy joven... ...está Luis Espinal... ...en fin... Eh, ...lamentablemente algunos de eso ...ya no están más... ...con nosotros, pero en fin... ...¿Cuál eh, eres tú? ¿tú? ...yo... El, el, el, ...ahí el centro... ...el centro, subí, subí... ...ese... Ay, ah, oh, era, era, sí, cambié bastante. Otra etapa de fala, pero tienes sí, ese aire medio sí. rockero todavía, sí, ¿no? Bueno. Tu vestimenta. <risa> y, ¿no? Eh, por eso digo. Ese es el eh, equipo de Chuquiago, ¿no? Es el equipo de Chuquiago, sí, es el equipo de Chuquiago, exactamente. Eh, Antonio Guino ha sido mi maestro, ahí está Oscar Soria, detrás de Antonio Guino, más bien, se ve allí medio oculto, ¿no? Óscar sí. eh, eh, Soria me enseñó a amar el país, a conocer el país, uh -huh. a entenderlo en sus, en sus cosas pequeñas, claro. mínimas, que hace una, una sociedad y hace una cultura. Y Antonio Guino me enseñó el oficio de cineasta. Yeah. Entonces es lógico que después de cineasta yo me fui un año después, o no, meses después de Chuquiagua, que terminó el rodaje, yo me fui a ser asistente de dirección también en el rodaje de una película en, en el Cusco, uh -huh. Yaguar Fiesta sobre la novela de Arguedas que también me abrió eh, digamos un poco el horizonte a nivel cultural de lo que significa las culturas precolombinas que era el motivo principal el cual quería conocer y venir a latinoamérica claro. eh, pero, digamos, ya inmediatamente sentí la necesidad de hacer algo mío. Tuyo. Y de hecho, en, la, en el equipo que filmó mi socio estaba obviamente Oscar Soria, que era la de la idea original de la historia, Guillermo Aguirre, que no está más con nosotros. En fin, varios, eh, varias personas que participaron a Chuquiago. Y, eh, y fue un trabajo de equipo una historia donde todos eh, aportaron algo. Viajamos en el mismo camión, en una, en una tartala, eh, que era un auto grande, en el cual eh, íbamos todos. En fin, fue una experiencia muy linda. Pero hay que decir una cosa, yo no esperaba un éxito tan grande de la película. Yeah. Fue una sorpresa, ¿no? De hecho, la película no la terminé. Eh, aquí, la terminé porque en esa época no había laboratorios acá, había claro. que salir al exterior y terminar. La terminé en Cinecittà, en, en Roma, uh -huh. y eh, creo que di una alegría muy grande, aunque no la vieron la película, eh, todavía no estaba totalmente terminada. Di una alegría muy grande a mis padres que se han dado cuenta que si, si yo había decidido quedarme en Bolivia, hacer borrón y cuentas nuevas de mi vida, ...estaba eh, realizando algo que me gustaba... ...y, estaba, y que tenía fruto ...y había resultados... Claro. O sea, ...eso fue muy importante... ...claro, qué lindo, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo... ...porque el tiempo nos apremia, querido Paolo... ...vamos a ver la siguiente imagen, por favor... ...de la película... ...ya, muchos años después, en 1998... ...el día que murió el silencio ...no... La sí. película que sigue, eh, mi socio es eh, los ah, de los hermanos Cartagena. Cartagena, ¿verdad? Exactamente. Sí. Es muy importante hablar de los hermanos Cartagena porque cuando eh, después del éxito de mi socio, yo me sentí un poco en culpa de haber hecho una película. ...que no tenía nada que ver con lo que admiraba yo del cine boliviano... ...es decir, las primeras películas que era El coraje del pueblo y Aguarmalco... ...mi socio había roto esquema en una manera claro. absoluta... ...me sentía culpable de haber realizado una película tan popular... Eh, ...y donde lo político estaba muy al margen... Claro. ...entonces se me ha ocurrido hacer una película política y eso sale en los, hermanos en, en los hermanos Cartagena, porque además tenía la experiencia de haber vivido muy de cerca la, la dictadura, la dictadura de García Mesa, básicamente, ¿no? Entonces, nace la idea de hacer los hermanos Cartagena. Además, una historia bastante cruda, ¿no?, entre estos dos inspirada, hermanos. Sí, espera, es, inspirada en una novela de Gaby Vallejo, hijo de Opa, Yeah. ¿No? Entonces, que es la, la primera y última vez que eh, un guión está inspirado en una obra literaria. ¿no? Eh, en fin, es muy diferente ¿no? que tú escribes un guión y cuando escribes el guión ya te estás imaginando no, no, la película. No, no, no, no, no. La otra cosa es adaptar, hacer un guión de una novela, eh, la cosa es un poco diferente. ¿no? Entonces, eso fue. Eh, lamentablemente los hermanos Cartagena se eh, estrenó en plena eh, época de la hiperinflación Ya había terminado sí. la, la dictadura Entonces, y obviamente frente con la hiperinflación la cosa fue desastrosa El, el resultado comercial Entonces de ahí dejé el cine por 12 años mm. Y dediqué, me dediqué a la televisión Televisión dediqué casi 18 ¿Entraste? años. Dejas el cine después de Hermanos Cartagena. Dejo el te cine vas a la y tele. empiezo la televisión. Canales privados. Canales privados. Era el comienzo de los canales privados. Claro. Empecé con uh, Telesistema Boliviano, que ahora es uh, Unitel. Uh -huh. De ahí uh, casi 10 años. De ahí me pasé otros 5 años en, uh, en ATV que era de um, mani de comunicaciones, algo así, ¿no?, en esa época. Y, exacto. Entonces, uh, y de ahí fueron, después estuve también y, en P.A.T., en fin. 18 um, años en tele. Antecitos, a ver, en A.T. para no dejarnos pasar. Uno de los programas más revolucionarios que tuvo la televisión en los años 90 fue Estudio Abierto. Y yo les digo, porque era muy niño, pero creo que ese consumir esa televisión hace... ...que yo también desde niño me gusta la tele... El, y, ...y mucha gente que ya ha pasado los 45, 50 años... Es, ...conoce de lo que estamos hablando... Eh, ...de Estudio Abierto... ...cuando Cayetano Llovet, Adolfo Paco... Lorenzo Carri. ...Lorenzo Carri... ...se peleaban sobre un tema... ...porque tenían posiciones diferentes... ...y hasta uno se salió del estudio... ...y en, la, y en esa época salirse de un estudio era pues... ...era contra toda regla, ¿no? ...tú producías eso... ...producía y hacía el guión, porque esas peleas eran falsas, estaban creadas intencionalmente. La salida de Adolfo Paco del estudio tirando las cosas así era algo fríamente calculado, ¿no? Entonces, ah, eso, eso era la, la, la ventaja de ese programa... Yo estaba en el estudio central, eh, al lado del realizador, y en las pausas iba a dar las pautas a, a los tres, a los cuatro, porque hubo una época que estaba la Mariana Duchen sí. otro estaba la Miriam Saavedra, en fin, en, no, eh, sí, la Miriam Saavedra, el jefe de, de, de, de, de, uh -huh. de la... De prensa, estaba bien claro ¿no? que participaba con ellos. Entonces, todo era, era fríamente calculado. Y no nos reíamos mucho de toda esta, ¿sí? porque ellos se sentían como actores que estaban haciendo una película con un guión definido. ¿no? entonces, Pero, claro, la, la, la pero cosa, ellos habían entendido perfectamente cuál era el espíritu y obedecían al pie de la letra yo, que, que lo que lo decidía. Obviamente, después la parte con estábamos frente a grandes periodistas, ¿no? analistas políticos, en fin, claro. eh, Lorenzo Carri con tanta experiencia en televisión y eh, Caetano Llobet con menos experiencia, pero que realmente logró en poco tiempo eh, afirmarse como una de las figuras claves claro, de, de la televisión. Marcó un hito histórico sí. en la televisión. Sí. Eh, de los 90, ¿no? Un poquito sí. más. Eh, qué lindo. Volviendo a ver, ahora sí vamos a ir avanzando más rapidito, por favor. Eh, estamos con Pablo Agassi, nosotros estamos muy felices, pero tenemos una trayectoria bastante grande en el tema del cine. El día que murió el silencio, si podemos ver las imágenes, por favor, adelante, para que podamos compartir un poquito también. Grabaste con el actor argentino, ¿no? El gran Darío Grandinetti. Darío sí. Grandinetti. un sí, gran actor, gran actor. Se enamora de la hija Eli de Elías Serrano, ¿no? Así es. De un acaudalado hombre en un pequeño pueblo de Bolivia. ¡Qué lindo! ¿De dónde eh, surge el nombre? El día que murió el silencio. Que igual muchos hemos visto esta película, ¿no? No me acuerdo, pero eh, claro, el silencio era el silencio de un pueblo claro. donde no había medios de comunicación. Y ese era el, el silencio. En el momento que a alguien se le ocurre poner una radio el, el, la radio rompe con el silencio y rompe también con la paz y la tranquilidad. ¿no? Entonces pone a, a, al descubierto que también en, aunque haya silencio la cosa no es tan así. Hay eh, problemas que se quedan eh, digamos latentes y que no explotan sino con una eh, con una oportunidad y la radio fue esa oportunidad el guión original es de guillermo aguirre que un día me lo encuentro yo estaba en la televisión un día me lo encuentro en la calle me dice ah, me gustaría que tú produzcas eh, eh, un guión que tengo una película que tengo le digo dame el guión la leo yo lo leí y me gustó mucho Obviamente después lo adapté a mi manera de ser, a, a mi punto de vista, a mi estilo, y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero dirigir esto. Y te compro los derechos y lo compré los derechos. E hice el día que murió el silencio. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que um, eh, había pasado ya, digamos, la, la, el, habían pasado varios años desde el, uh, los hermanos Cartagena, con todo lo que significó, digamos, una reflexión a posteriori, porque me di una pausa de casi 10 años más o haciendo menos. Haciendo tele ¿no? otro formato diferente, audiovisual. Exactamente, básicamente tele, ¿no? Entonces, eh, eh, era volver al cine ya con cierta madurez y haber, digamos, aprendido varios errores, ¿no? Eh, porque el, el, los hermanos Cartagena... Son dos películas en una, ¿no? Hay una primera parte que es la revolución del 52, sí, la reforma sí, sí. agraria, y hay una segunda parte que es ya, son la dictadura, los dos chicos crecen y todo. Y me he dado cuenta de una cosa, que si tú quieres eh, hacer en cine o en cualquier otro medio una reflexión sobre eh, lo que ha sido un determinado periodo histórico, tú necesitas un tiempo de reflexión, de análisis, de estudio tiene que tener otra perspectiva la segunda parte de, eh, de los hermanos carjena que es básicamente las dictaduras, uh -huh. yo era, había pasado muy poco tiempo desde la estaba dictadura, estaba todavía, exacto que yo había conocido, entonces quise reflejar mi propia vivencia, porque la primera parte está 100%, es. por 100 de la novela de Gaby Vallejo, hijo de Opa, uh -huh. pero la segunda parte ya es una cosa actual de mi vivencia, muy entonces bien. aprendí que la historia no hay que reproducirla como si fuese en, en el cine, digamos, de ficción. Hay que reinterpretarla. Y yo no la reinterpreté, simplemente la visualicé, -tip -tip -la. lo que yo había vivido. ¿no? Entonces, eso es interesante también. Que te enseña, ¿no? Como Así profesional es. para Así seguir es. creciendo. Pero Así en es. esa madurez que tú hablabas, ya en 2004 aparece otra de las películas que sin duda muchos hemos disfrutado, El atraco. Finales de los, 80, de los años 80, una camioneta que lleva una remesa de dinero en efectivo y el sueldo de miles de trabajadores mineros es asaltada en pleno altiplano andino. Así es. En un viaje que hice en bus de, de La Paz a Oruro para hacer un taller de cine. Eh, me fijé en tres cruces que estaban en el camino, yo, yo sé que cuando hay un accidente en una carretera se pone a las cruces, sí. pero estas eran tres cruces, muy mucho más grandes de lo que normalmente se pone y era casi un monumento, ¿no? entonces pregunté y me contaron brevemente el atraco de Calamarca, me llamó mucho la atención. Y, y bueno, y empecé a trabajar en eso. En realidad, el Atraco de Calamarca, yo ya empecé a trabajarlo antes del día que murió el silencio. Lo dejé de un lado, eso porque me apasioné al guión del día que murió el silencio. Claro. el que con el silencio además tuvo un éxito muy grande no solamente en bolivia a nivel comercial yo creo que es una película que se distribuyó en muchos países tuve la suerte de conseguir una distribuidora en alemania que eh, realmente movió la película por en, en varios países entonces eh, al volver de eso del éxito eh, me enfoqué en eh, calamarca y además una vez más, he acudido, cosa que no hacía mucho en esa época, en el cine, de contar con actores extranjeros. No encontraba sí. actores acá, que hay muy buenos actores, pero que físicamente no se adaptaban. Y me fui al Perú y ahí contraté a, eh, a dos actores peruanos, entre ellos Diego Berti, justamente, que lamentablemente acaba de dejarnos hace pocos días, ¿no? Uh -huh. y, con, ya con la experiencia sin embargo porque el haber trabajado con el argentino Darío Grandinetti claro. otro gran actor en el día que murió el silencio ya me parecía una tarea ya no me asustaba uh -huh. ya. entonces y además eh, decir peruanos no hablan como bolivianos peruanos ¿no? pero los dos se han, han hecho un esfuerzo y, y son totalmente uh -huh. creíbles no sea Salvador del Solar que el mismo Diego Berti bueno, pero muchas de tus películas han sido inspiradas por elementos o por lo menos por historias que son parte de nuestro país, ¿no? Si nos vamos a Senaquina, también eh, sur de, nos lleva a, a, a la hermosa o a la chura tarija. El um, Senaquina nace de una idea... Un poco extraña. Quería hacer una película sobre el cuento del tío, porque a mí también me hicieron el cuento del tío. Ah, vez. no sabía. Ya, entonces me quedó, eh, digamos, admirado de la habilidad del cuentista que me metió el cuento del tío, ¿no? Para una, una, una estatuilla así, de, yeah. de, una miniatura. ...y quería hacer una, una, el cuento del tío... ...y nace así la idea... ...y empecé a trabajarla, eso sí... ...un, un, un guión que nace de cero... ¿ya? ...y lo trabajé con un gran, eh, un gran escritor... ...y ahora guionista que es Juan Pablo eh, Piñeiro... ...hicimos junto el, el cuento del tío... ...y fue una, una experiencia muy linda... ...porque fue la primera película... ...que se rodó en digital... Allá ah, desde no, cosas Y no en cine, ¿no? Entonces. Cambias de formato también, cambias de formato. media, sí. También. Pero sobre todo porque al no depender de eh, cámaras y de laboratorio del exterior, porque cuando tú va, filmas en cine tienes que filmar con determinado tipo de cámara, tienes que mandar a revelar el material, te devuelven el material después de eh, varios días, mientras que con el digital tú grabas y ese mismo rato ves lo que has hecho. Entonces, fue la película que, eh, donde más me divertí durante el rodaje. No había, era un presupuesto menor y no había esa presión de la plata, de todo, ¿no? Entonces, yo creo que lo jocoso de eh, eh, Senaquina, que es una película que un poco los críticos han considerado menor respecto a las otras películas por ser una comedia, un poco hay ese, ese resabio, ¿no? Hacia la comedia, ¿no? Así. Y puede ser que sea cierto, pero yo la pasé bomba y la película gustó mucho. No, además, película. que desde tu perspectiva como italiano, es una crítica a la realidad Social, ...además de los estereotipos, ¿no? El Camba, el Colla, el Chapaco... ...para sí. nosotros sí es muy, ha sido muy bienvenida... ...y la hemos tomado con, con esa perspectiva... ...con esa delicadeza que tú le has dado... ...a cada uno de los, art, de los actores. Así es, así como mi socio era la amistad... ...entre el Camba y el Colla... ...yo acá quise meterle la amistad... ...con un sureño concretamente, <risas> con un tarijeño, ¿no? Y me la pasé muy, muy, muy bien, Qué linda, no? me, me divertí mucho con ese película. ¿Y postales a Copacabana? ¿Qué experiencia te trae? Bueno, eh, yo, eh, eso es una de las cosas que me gusta subrayar. Además de ser director en, en el cine, yo he sido productor de, para otros directores. Bien. Empecé con eh, Amargo Mar. Amargo Mar, que es una película de gran eh, dimensión eh, de producción. Y Antonio Guino me pidió si quería producir, ser el director de producción. Uh -huh. Nunca había hecho, pero conocía más o menos cómo trabajaba Antonio y eso fue mi primera experiencia de una mega película, porque movilizar 300, 400 o más extras en las escenas de masa no ha sido una cosa fácil, porque los extras no es solamente que participan, los extras hay que vestirlo, para una película de época, transportarlos, claro. alimentarlos y todo. ...no es una, una cosa fácil... Entonces, ...entonces fue una experiencia... ...que me... Eh, me, ...me sirvió muchísimo... ¿no? ...porque además como productor... ...entendía perfectamente... ...cuáles son las angustias del director... claro ...al director hay que ponerlo en una... ...bajo una campana de cristal... ...para que no sepa todos los líos que se arman... ...y de él claro. tiene que concentrarse en la dirección... ...después de eso hice también la... Eh, dirección de producción de una película de Juan Carlos Valdivia, American Visa. Ah, sí, que es muy muy destacada. Muy igual. interesante, fue una experiencia también muy interesante porque ahí también. Ellos una... grabaron, igual tenían una experiencia en el tema de la tecnología, la Red Can llegaba al país, así y estaban es, con eso. Así ¿no? es. Y además era una coproducción con México y había actores mexicanos, en fin, fue una cosa eh, así. Luego eh, me vino la oportunidad de hacer la producción de una, fue una coproducción entre Bolivia y Alemania que fue postar esa Copacabana, mm. ¿no? basada también en una novela. Y, eh, y así como varias, hay también una, una, una coproducción con España que es Blackthorn, ...la historia de Butch Cassidy en Bolivia... ...que es una película que quiero mucho... ...una película muy bien hecha, extraordinaria... ...ahí sí también hice la producción... ...hice la producción también... ...de una película para Mela Márquez... ...su ópera prima de ficción... ...que todavía no, no se terminó, en fin, no importa... ...pero justamente esa dualidad entre dirección y producción... ...cuando hago dirección yo entiendo cuáles son las angustias... ...del productor, claro. sobre todo la parte económica... ...pero cuando hago el productor conozco bien los, las angustias... ...del director, ¿no? Entonces me llevo bien en, en ambos roles... ...pero claro, la dirección es la dirección. ¿no? ¿Cómo fue grabar A orillas del lago Titicaca? Bueno, muy bien, muy bien. Eh, no solamente eso hay algo que eh, las eh, los interiores de postales a copacabana no las hicimos en copacabana, las hicimos en sorata. Ah. Porque sorata era un pueblo más tranquilo, no era como no es como copacabana que, que los ya que fines ha crecido mucho. Semana es es así, ¿no? Entonces hicimos en sorata. Y eso es lo interesante, ¿no? Decir decir, eh, fuimos a hacer una, una, una gira previa para buscar locaciones y a los alemanes le encantó eh, Sorata y, y bueno, y mm. es una película muy simpática, evidentemente, ¿no? Y, y bueno, y después ya, en fin, a alguien se le ocurre decirme, Escrito a alguien que no es guionista. Chucho Miranda me dice, eh, que no conocía personalmente, me dice: He escrito un guión que sería la continuación de mi socio. Yo, en más de casi 40 años, más de una oportunidad, me han propuesto de hacer una segunda parte de mi socio. Y a mí me parecía una, una cosa absurda. Siempre dije: No, ni siquiera. Pero con, con saber este nada. modernismo del cine. Con este modernismo del cine que ahora hay sagas, trilogías, etcétera, sí. etcétera, ¿no, pero, pero te, ¿no te tentó? No, no me tentó eso. Lo que me tentó es leer el guión, porque claro, digo, mandame el guión, lo leo. Pero lo, lo he leído con una forma de cortesía, ¿no? Eh, es decir, si alguien te dice, escrito eso, mandámelo, lo leo. Lo leí, me gustó y ahí cambié radicalmente de mi posición y decidí hacer la película. ¿Y ahora? Y no me he arrepentido. No te has arrepentido. No. Bueno, pero dejando de lado un poquito el tema de, de, de, de las películas, también has hecho documentales. Y uno de los más importantes es el del año 2015, Corazón de Dragón, que tiene sí. una temática bastante fuerte, pero sobre todo enfocada a, a esa enfermedad que en, en el planeta, pues, a, a no solamente ha... Ha, ha permitido que mueran muchas personas, sino que también los familiares están ahí en el entorno, como es el cáncer. Bueno, yo nunca hice un documental largometraje, uh -huh. ¿no? Hice un par de documentalitos al comienzo, antes de, uno antes y uno después de mi socio, que es Hilario Condori, campesino sobre las migraciones del campo a la ciudad. Y eh, la otra es eh, Abriendo Brecha, Uh -huh. ...que es un documental también sobre las migraciones de, eh, del valle... ...de otras localidades hacia Santa Cruz... ...para la eh, cosecha de algodón y la zafra. ¿Ya? El corazón de dragón nace por casualidad... ...es decir, eh, yo estaba trabajando eh, en él... ...y hay un guión muy lindo... ...estaba trabajando para hacer eh, una película sobre Warisata la eh, escuela me parecía un tema extraordinariamente interesante eh, pero claro, era, siendo una película de época y había un costo muy grande entonces el que me estaba ayudando en una primera etapa era el Banco Mundial a través de su gerente eh, aquí en Bolivia eh, pero no se lograba concretar el, el rodaje de eh, Warisata eh, hemos hablado con, con varias personas con el Choquehuanca que era, en ese momento era oh, canciller, yes. con Evo obviamente también y les gustaba la idea pero de ahí concretar así, entonces el, el que era entonces el gerente del Banco Mundial uh -huh. me dice, quiero que conozcas a un, a un chico y a su mamá porque me parece muy interesante y conocí esa historia del Sebas Sebastián que era eh, que tenía un cáncer al corazón que es rarísimo hay cinco o seis casos en el mundo obviamente no estaba dentro del corazón pero estaba pegado sí. al corazón de manera que se hacía casi imposible la eh, cirugía la operación para intentar así entonces conocí uh -huh. conocí al Sebas conocí a su mamá empecé a interesarme en el tema, el Banco Mundial me ayudó y decidí hacer eh, un, um, un documental y tomé siete casos de niños y niñas de diferentes localidades que tenían ese problema. Eh, tres de, los, de ellos lamentablemente mm -hmm. fallecieron después. El Sebas ahora, es un milagro, está muy bien. ...ha desaparecido el cáncer... ¿no? ...es una oh, historia realmente increíble... Eh, ...estoy seguro que no va a volver a aparecer... ...establecí una relación muy linda... ...me gusta mucho trabajar con eh, actores... ...aunque sean no profesionales... ...actores del momento improvisados... Claro. ¿no? ...sobre todo si son niños o niños... ...de si me llevo muy bien... ...logro establecer el caso de mi socio el primero, donde hay un protagonista, un chico que nunca había hecho cine y sin embargo ganó premio Mejor Actor Protagónico Imagínate. en el Festival de Cine de uno de los más importantes de Latinoamérica, que es Cartagena de Indias. ...ganó eh, a sus 13, 14 años... ...mejor actor protagónico por mi socio... Entonces, ...siendo que no había tenido una preparación previa... Nunca, no ...fue más nunca. innato... Así ...lo que actuó no ...porque evidentemente yo me gusta... Eh, ...dirigir al, a los actores... A los actores ahí, ¿no? ...así, entonces de ahí... Y con eso, por el momento, termina la, la lista de las películas. ¡Qué bueno! En Pero fin, tienes proyectos a futuro, me imagino. ¿Me vas a hablar de esto, por guiones. favor, querido Paolo? Nos vamos a ir a una pausa comercial ya casi en la recta final de este sábado por la noche. Gracias por acompañarnos. Ya volvemos. Rapidito, por favor. Gracias por su preferencia, ya casi en la recta final de este sábado por la noche. Estoy emocionado de poder entrevistar a Paolo Agassi. Tenemos muchas preguntas que se quedan en el tintero, ya casi en la recta final, pero nosotros vamos a intentar invitarlo en una próxima oportunidad para seguir conversando de esa extraordinaria vida. Pero tengo una imagen, por favor, si me la puede poner producción esta fotografía. Me gustaría que la podamos ver acá. Ahí está la, la foto. ¿Cuántos años tenías aquí, querido Paolo? Era un cumpleaños, evidentemente. Debo haber tenido seis, cinco, seis años. Aquí la tenemos, la imagen igual. ¿Qué le dices a ese niño ahora, viéndote con todas esas luces, sombras, con todo ese recorrido que tú ya has venido viviendo en lo personal y en lo profesional sobre todo? Viendo la mirada, entiendo por qué era tan renegón de chico, ¿no? Es decir, <risa> los... Eh, era la desesperación de mis papás porque eh, era bien, eh, bien rebelde a todo lo que, lo que decían, ¿no? Y, y bueno, solo que ha pasado tanto tiempo, veo que las orejas siguen iguales, una es más eh, grande que la otra, ¿no? Entonces, solo a través de eso me reconocería. Ah, y, sí. Y bueno, era en mi pueblito, en mi casa Y era, repito, un cumpleaños Veo algún juguete ahí. Ah, mira Qué bien Bueno, ahora vamos a entrar a este sector Que es de Tertulia La gente Hemos puesto tu fotografía una semana antes La gente ha preguntado muchísimo en las redes sociales Y cualquier pregunta que no quisiera responder Nos tomamos un sorbito ¿Te mira. parece? Esa uh -huh. es la hermenéutica parece bien. Pero antes, sí. ¿por qué brindamos? Por la próxima película salud salud me puedes dar un adelanto de la próxima película hay que tres guiones que cada uno espera su turno uh -huh. van en la misma línea tuya no. es ficción qué género es Sí, ficción, obviamente. Yo, el, el documental no es lo mío. Uh -huh. eh, aparte que estoy muy contento de Corazón de Dragón por el tema no, y por claro. haber conocido esa realidad. Pero no eres tanto, eres más no, de ficción. Yo soy, me gusta uh, crear situaciones, me gusta mucho dirigir a los actores, por eso claro. prefiero la ficción. Desde tu óptica, ¿no? Sí. A ver, una pregunta que tú igual me dijiste fuera de cámara, pero aquí vamos a desde Santa Cruz de la Sierra, Karen Mojica, te mando un abrazo. Dice, qué lindo, esperamos ver otras producciones. Ya lo, lo acaba de decir aquí Paolo Agassi. Dice, ¿qué cineasta admiras más? No tengo ningún problema, porque es un cineasta que ha fallecido hace muy poco tiempo, poco más de un año, creo. Es Ennio Morricone. Ahora uno se sorprenderá porque no es ni guionista, ni eh, director de fotografía, ni director, es compositor de música. Pero yo creo que todos son cineastas los que participan a una uh -huh. producción de cine. Es decir, a veces se dice la película de Ponte Paolo Agassi. No es así yeah. exactamente. Y eso es injusto porque es un trabajo de equipo. Y para mí la música en el cine es fundamental. Claro. Yo creo que mi socio no sería mi socio si no hubiera tenido la música musical, de Alberto ¿no? Villalpando. Salud por la música Salud. de mi socio. Pero era el sorbito si no respondía. <risa> Pero también vamos, ya media, estamos en la media. recta final, por favor. Si tuvieras que realizar una película de tu vida, ¿qué se llamaría? Jamás, repito, no haría una película, entonces, entonces sorry, no haría <risa> jamás una película de mi vida porque la experiencia de haber puesto algo mío en el cine, que fue Los Hermanos Cartagena, eh, nunca más volvería a ser eso. Muy bien. El cine ficción, el cine Salud. ficción. Salud. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Como te dije, Paolo. Ha sido un gusto y un honor poder haber compartido contigo parte de tu trayectoria. Te vamos a invitar a una segunda parte para poder contar algo más, pero aquí en había Ya la Televisión vas a tener un ciclo también para nuestra audiencia. Infórmanos eso rapidito, por Así, favor. Eh, vamos, eh, hemos preparado y armado un ciclo de cuatro películas fundamentales, pero no tan conocida como algunas, sobre Stanley Kubrick. Uh -huh. Y un segundo ciclo que eh, va a ser muy interesante, dedicado al de nuestros vecinos al cine peruano que yo conozco muy bien he trabajado en una película peruana entonces eh, es el segundo ciclo que vamos a preparar el cineasta italiano que se considera colla estuvo con nosotros en el programa referentes paolo agassi sus películas y su trayectoria sin duda son un homenaje al cine boliviano adiós nos vemos hasta el próximo sábado